y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas súper chulas. Bueno, eh, vamos a hacer solamente un análisis muy rápido porque me habéis pedido un análisis urgente de, de, de, del euro contra el dólar. Eh, y vamos a ver también Ripple. Pero primero os quiero eh, enseñar que, y demostrar que hay proyectos en los que sí que vale la pena estar porque son los que al final triunfan y los que te dan una satisfacción plena eh, y brutal. Eh, hace unos meses estuvimos haciendo, pues bueno, entrando todos en un proyecto para ser familia, de alguna forma, ¿no? vamos a ser eh, familia política, y bueno, pues eh, a lo largo de los meses pues, han ido pasando cosas buenas, ya estuvimos viendo algunas cosillas, y hoy os quiero enseñar la última imagen de Emma que ya tiene... Barriguita, ya tenemos por aquí Bichín, ¿vale? Ya un poquito más desarrollado, ya parece que la cosa va hacia adelante, así que felicidades además, felicidades a todos los que participasteis en su momento en este proyecto, que aunque otros pudieran salir mal, fijaros, ya tenemos uno en el que hemos triunfado para poner en nuestra cartera. Somos familia política, señores. Así que bueno, vamos ahora oh, con el euro, euro-dólar. Bueno, ya sabemos que tenemos, estamos en, un, en una pentecostal Total eh, pendiente descendente, un canal descendente que tiene. Tuvimos un apoyo una vez, dos veces, tres veces, zona de apoyo. La hemos perdido. ¿Y ahora qué hemos hecho? Después de perderla, hicimos el retesteo, caímos prácticamente a la parte inferior de este canal. ¿vale? Eh, no hemos llegado a tocar la parte inferior. Cosa que, bueno, de momento todavía no nos dice nada, pero que nos puede decir cosas y más o menos la zona que dijimos, ¿no? Eh, teníamos que rebotar, venir a ella. Ahora de, tenemos que ver el dólar index e ir viendo cómo van dándose los resultados de la economía, cómo siguen subiendo los tipos de interés en cada zona y a partir de ahí tomar decisiones. Evidentemente la economía estadounidense se va a recuperar antes que la europea y creo que va a haber algún cisne negro en la europea, que es totalmente normal. Uh, entonces, Pienso pienso ¿vale? que estamos llegando a una zona en la que el dólar va a hacer jugada y vamos a ir otra vez para, para abajo. ¿Esto quiere decir que va a ser así eternamente? No, no pienso que después después de volver a, a caer eh, y tendríamos que ir viendo y, y midiendo. Si este es el, ha sido el máximo, ir midiendo hacia hasta dónde, eh, tendríamos un rebote ya creo que la vamos a tener ya la parte superior hacia el 1,10 aproximadamente, 1,12. Eh, pero eso va a ser, creo, ¿vale? Creo que va a ser posteriormente. Evidentemente, ya sabéis que eh, todo esto tiene su riesgo y, y del que hay que cuidarse. Pero si yo mido esta caída... En los posibles retrocesos, bueno, pues tengo aquí un par de zonas interesantes eh, a 1.01, pero sobre todo la de 0.99 está muy interesante. Más allá de esto, perdiendo, perdiendo los 0.99, eh, yo creo que ya nos iríamos a ir a un toque a la zona de los 0.91, ¿vale? Eh, y si quieres utilizar por cierto, bien Fibonacci, creo que vas a tener la oportunidad de hacerlo porque en breve estarán las ofertas del curso del Black Friday que vais a flipar. Ahora no me operaba ni yo. Fijaros que manda cojones. Eh, tienes ahora a, a la gente que te pega collejas por detrás diciendo no, no, es que hay que hacerlo así, así, así, digo, hostias. Y me he quedado loco. Hasta yo me he quedado loco como lo, lo han hecho. Así que bueno, en fin, es lo que hay. Ahora soy un mandado. Eh, bueno, esto en cuanto al euro dólar, ¿vale? De momento creo que hemos llegado a un techo, aquí a, yo, si tuviera euros los cambiaría a dólares otra vez y pues, pues a esperar a, a sacarle cada, ya sabéis, cada, cada céntimo que va bajando, eh, céntimo y un poquito, pues ya tienes un 1%, otro 1%, otro por ciento, dependiendo del punto en el que esté. Entonces, bueno, ya cada uno toma sus propias decisiones y decide lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Eh, Dicho esto, también podéis consultarlo con vuestro banco ¿eh? y preguntarle, pues como son expertos y que os digan eh, lo, que, lo que debéis o lo que, no, lo, lo que no debéis, o lo que ellos harían o lo que no harían, no sé. Eh, vamos a, a ver Ripple en un momento, porque creo que es. A ver, lo tengo por aquí. ¿Dónde, tengo yo? ¿Dónde puedo tener.? Vamos a verlo aquí. Para, pa, pa, Aquí, aquí, Rp, aquí, Rp. ¿Dónde está el aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí aquí está, Ripple a ver, de, primero como opinión mía, particular eh, y propia uh, Ripple debe de estar en la cartera ¿vale? aunque lo odiemos, sabemos que no nos gusta que si es una moneda bancaria que si no se quede bla, bla bla bla bla no, eso no es importante ¿vale? no es importante ¿qué han hecho los bancos con las criptomonedas Bitcoin y demás? no puedo contigo, me uno ¿vale? nosotros eh, tenerse por seguro, o sea esto tenerlo por seguro eh, nosotros no podemos con los bancos entonces eh, ponerte cabezón y no ya no por principios vale bueno pues chicos si por principio no la quieres comprar pues eh, eso ya es una cuestión de cada uno evidentemente pero que es algo que va a estar ahí va a estar subiendo pues oye si terminan de una puñetera vez igual que ha pasado con Prise sus juicios con la SEC Oye, pues seguramente también podrá subir muchas de estas cosas. Pues ya sabéis, en cuanto termina la presión que puedan tener, pues empiezan a trabajar. Ripple está ahora mismo en este canal, lo perdió, tocó arriba, ha tocado abajo, puede irse arriba, o puede hacer un doble sol abajo para doble ir arriba, puede perder la zona e irse un poquito más abajo, ya veremos. ¿Vale? Pero lo que sí que está claro es que creo que es un valor que hay que tener. Si, si vamos al aspecto. Técnica puro y duro. Tenemos todas las medidas perdidas. Hemos hecho una caída, tenemos una banderita, dependemos. Vemos que es un dibujo muy similar al que tiene Bitcoin, muy similar al que tiene la mayoría. Vamos a depender del mercado, de que de cómo siguen los daños colaterales que está habiendo eh, con FTX, que yo creo que todavía no hemos visto apenas el 50%. Eh, bueno, pues en el muy corto espacio de tiempo tenemos esta zona. Vamos a meterle aquí un dispara aquí así. Bang, que fue... Soporte, resistencia, resistencia, resistencia, la hemos pasado y ahora estamos por encima más o menos de esa zona. Si conseguimos pasar la media de 200 y empezar a subir red, pues nos volvemos a ir al 0.50, 0.40, 0.50, que está muy bien, ¿eh? porque desde donde estamos... vale eh, Vamos a verlo. Aproximadamente tendríamos un 30% ¿no? de beneficio, cosa que está bastante bien. Eh, si sí, tenemos que volver a tocar la parte inferior y estamos dentro, pues desde donde estamos más o menos, vamos a irnos al centro, un 17% y a partir de aquí, bueno, creo que cualquier toque a esta zona. ¿Vale? a la zona comprendida entre los eh, 0.33 y los 0.29 0.30 bueno, vamos a poner 0.30 y 0.33 creo que puede ser creo, ¿vale? creo que puede ser una buena zona de compra y a partir de ahí pues bueno, rebotar ya sabemos que Ripple es un proyecto sólido es un proyecto muy muy respaldado y tarde o temprano subirá y como digo eh, si lo compras para el muy corto plazo porque quieres hacer un trade, bueno, pues, bueno tienes que analizarlo muy muy bien. Y si lo compras para un plazo medio o largo, evidentemente pues desde donde estamos ahora mismo, un 0.37 a un dólar que suba a lo tonto a lo tonto vale eh, en el próximo mercado alcista. Pues oye, ya sabéis lo que hay en ese aspecto. pues Si nos vamos a ah, si nos vamos ¿ves? un toque, dos toques, tres toques, por ejemplo, a esta zona, estaríamos hablando de un 250%. Si nos vamos a 0, 90, vale que tenemos este toque y este toque, estamos hablando de un 133%. Eh, si nos vamos a la primera zona de resistencia, sí que tenemos un poquito tal, en 0,70, pues estamos hablando de un 79%. Y si simplemente es un trade a esta zona, ¿vale? Estamos hablando de un 35%. Entonces, bueno, eso ya eh, es una cuestión de cada uno, muy personal, eh, y que debe de tomar las decisiones que haya. En el caso de mínimos, a mi modo de ver, ¿vale? Creo que lo tendríamos aquí, ¿vale? Con esto toque aquí, aquí salimos, toque aquí, toque aquí, ¿vale? Entonces la zona de 0.18, 0.20 debería ser una zona de mínimos que no, que no se rebasase a, a un caso de catombe, ¿vale? Eh, y ya está, es, es cuestión de, de medirlo. Si vamos a medir desde el máximo histórico hasta, vamos a ver si soy capaz, hasta donde estamos ahora, el precio actual, vamos a verlo ahí, estamos hablando de una pérdida del 80%, a los mínimos. A los que fuimos es una pérdida de un 85%. Es decir, es muy similar a las monedas más fuertes. Y si tuviéramos que bajar a esta zona que hemos marcado sería un 90%. Bueno, pues dentro de la media de lo que serían el resto de altcoins. Pero yo creo que Ripple no es una altcoin cualquiera. Hay que empezar a, a tenerla muy muy en cuenta para la próxima. Bueno, para, para la próxima cripto de la cual vamos a hablar esta tarde. Esto es simplemente un análisis rápido. Y bueno, pues vamos a ver. Varios aspectos de cómo se produce Por qué se produce En qué rango se produce Y bueno, pues ya lo iremos viendo <ríe> Un poquito más tarde Así que chicos y chicas, como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia os acompañe Chao, chao